y antes de empezar con los contratos, quiero decirles dos cosas Primero, hay un sorteo activo en el canal por una M4A4 Cyberseguridad Te dejaré el video aquí arriba Y segundo, si no estás suscrito, te voy a pedir que te suscribas al canal y dejes ALTO LIKE Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Bueno, para el primer contrato utilizaremos 6 armas de la caja Shadow en Field Tested Y 4 armas de la caja Chroma 2 en Minimal Wear el valor de este contrato es de alrededor de $1.30 y para este contrato tendremos un 45% de probabilidades de profit y si sos de esas personas que quieren hacer contratos pero no quieren arriesgar tanto dinero te dejaría aquí arriba una serie de contratos baratos y rentables que puedes probar el segundo contrato si nos sale bien nos dará un profit de $24 dólares. para este contrato necesitamos armas StatTrack y estas serían 9 armas de la caja Clutch en field Tested y un arma de la caja Broken Fan en Well-Worn y el valor de este contrato será de aproximadamente $7.80 y las probabilidades de conseguir profit son muy altas tendremos un 72% ya que solo perderemos con la AUG Stimphalo pero la verdad que vale la pena intentarlo, ya que si nos sale la USPS Monster Mashup estaremos ganando más de 24 dólares. Y antes de ir con el último contrato quiero recordarte que tenemos un sorteo activo en el canal y si aún no te suscribiste, suscríbete y deja alto like. En este contrato podremos llegar a conseguir un profit de 40 dólares, así que para este contrato vamos a necesitar... 9 armas de la caja Prisma 2 en Battle Scar y 1 arma de la caja Huntsman en Battle Scarlet. El valor de este contrato será de alrededor de 6 dólares y las probabilidades de ganar profits son de casi 42% y la verdad que vale la pena porque si tenemos la probabilidad de sacar 40 dólares con un contrato de 6 dólares la verdad que es muy bueno aparte tenemos probabilidades muy altas de sacar profit con cualquiera de las armas de la caja hartman y con el AK-47 Phantom Disruptor la verdad que me parece un contrato extraordinario